Soy Carolina Vega, soy de Bogotá, vivo en Bogotá, me dedico a hacer trenzas africanas, a todos los peinados afroamericanos y soy artista gráfica y publicista.